lo voy a leer textualmente porque a él lo hizo público. Dice eh, en su texto, Día del perio día del Periodista, no de los usurpadores. Dice, el Día del Periodista de debiera celebrarlo, pero lo declaro de luto por la cantidad de personas que usurpan esta función. ¿Verdad? Dice, el abogado quebrado Oigan qué término El abogado quebrado quiere engancharse a periodista, el ingeniero, el obrero, el comerciante. También se enganchan a periodistas, el fotógrafo, el camarógrafo, los dueños de páginas de Internet y los políticos que además eh, de poseer los cargos del gobierno también desean la publicidad. Estoy citando a pesar de todo. Mi reconocimiento al verdadero periodista y mi rechazo con todas mis fuerzas a los usurpadores, los que se inventan las noticias, los usurpadores, especuladores, chantajistas y peceros. A mí me dolió mucho ver esa, esa publicación de un periodista franco macorizano. Eh, Eso lo escribió el, el medio Mercedes, Agustín Antonio Mercedes. Y realmente me dolió mucho ver ese tipo de publicación. Porque Pero yo debiera de primero de, de evaluar lo que fue la creación del colegio y lo que fue el sindicato y dónde quedaron dentro tanto él como otros por estar dando un servicio dentro de una emisora o dentro de un eh, tirar piedra así a una a un techo de cristal. Es una, una pedrada que va a dar. Sí, a lo, pero lo que quiero significar a propósito, Francis, es que los periodistas a quienes se les respeta su trabajo deben entender que hace tiempo que la comunicación cambió, pero hace mucho tiempo. Ya cualquier persona, cualquier ciudadano es un periodista, es un comunicador, es, es una persona que informa a la población. Usted tiene acceso a las redes sociales. Usted, y es lamentable que mucha gente lo utiliza para mal, pero hay mucha gente que te informa desde su casa, como estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy periodista. No, no, mira. La mayoría de los que estamos en este programa no somos periodistas, pero nuestra está... función sí es informar. Por ejemplo, Francis es abogado. Yo cada, lo que soy es abogado. Quien que tenga, mira, cada quien que tenga una experiencia profesional o de vida y tiene la facilidad de comunicar, es un comunicador. Correcto. Y se asume en la, en la comunicación social sin mayores restricciones porque se supone que nosotros tenemos cierto, cierto talento y esos talentos lo estamos dando, brindando a la sociedad. Ahora, Así es. No somos periodistas porque no nos dedicamos a la investigación y al relato de realidades. Y yo creo que debe, debió de tener el medio un poco de de, de ecuanimidad y de cuidado al referirse y criticar a su sector, porque él está criticando directamente al sector con el que él convive y ha de convivir en su vida eh, profesional. Así es. Entonces decirle a, a estas personas que tienen ese criterio, que para mí es un criterio equivocado, aunque los respeto, creo que es un criterio equivocado, porque entiendo que la comunicación ha cambiado en los últimos años y que ya cualquier persona es un periodista, porque la palabra periodista se quedó relegada en el pasado, eh, eh, eh, lamentablemente por la el trasiego de información que ahora es instantáneo ya la gente no espera a que una información salga eh, de manera periódica sino que te sale en el instante la gente te lo transmite incluso en vivo desde el lugar de los hechos y entonces decirle que mejor por ejemplo eh, eh, persona eh, informándote sobre un tema que Fulvio Ureña pero Fulvio Ureña lo que es ingeniero agrónomo pero Fulvio Ureña bien te puede informar sobre lo que él sabe, sobre lo que él investiga, que hace muchísimas investigaciones interesantísimas y un periodista puede refutar eso. Las investigaciones que él hace, bueno, pudiera hacer una investigación también paralela, entonces es importante que los periodistas entiendan que esto no se trata de una competencia, no se trata de quién informa primero, se trata de quién informa mejor y la gente elige a quién ver y a quién no ver a través de sus redes sociales y a través de la televisión. Por eso es que la gente tiene un control. Si usted, por ejemplo, este programa no le interesa porque entiende que lo desinformamos o lo que sea, entonces usted perfectamente puede colocar otro canal. Sabemos que no lo va a hacer porque usted sabe que aquí hay profesionales de diferentes áreas que le llevan información veraz y con calidad. Cambiando Mira, de... Ajá, adelante, Amado. Déjame decir algo con relación a eso. Este, yo tengo la experiencia porque yo, estoy, yo soy miembro del colegio de periodistas desde el 91 desde la ley, y eso que manifiesta el medio es un resabio muy viejo, ese ese enfrentamiento entre bueno que no son periodistas, lo que decía Franci es verdad, Franci lo dijo medio enreverado, como medio envuelto en una madeja para que no se viera bien, porque no quiere ofender al amigo, pero realmente lo que, realmente lo que él está planteando es lo siguiente, periodista básicamente es aquel que estudia una carrera universitaria que se llama periodismo, el, el caso, mejor, por ejemplo, de Vladimir Paula. Pero cuando se planteó lo de la ley en el 91, muchos de nosotros que no estudiamos periodismo eh, quedamos incluidos porque hacíamos periodismo en ese momento de sí. manera empírica. Esa y a mí, parte. a mí, Antonio María, Bienvenido Calderón, a él al mismo Mello quedamos dentro del staff de periodistas. Pero una cosa es comunicar Pero y otra ganar, cosa es que ser periodista. A porque a el lo, que, lo que hace Francis, lo que hace Fulvio, lo que hace tú Jan aquí es comunicación. Ahora ustedes no hacen otras cosas que hace el periodista. Entonces no. lo que quiere decir, tampoco se le puede prohibir porque la Constitución de la República garantiza la libre expresión de las ideas. ¿Cómo tú le negarías, por ejemplo, a un, a un médico... <coughs> A un médico perinatólogo, pediatra como Garabó, que vaya a un programa o que tenga un programa de orientación sobre cómo cuidar a tus hijos. Okay. ¿Cómo tú le negaría eso? Y le diría no, usted tiene que ser periodista para usted sentarse frente a un micrófono y ponerse a hablar de eso. Óyeme, pero ven acá. Entonces, ese es un viejo resabio que a veces son efluvios que salen, tú ves. Como en fin, cuando uno. Somos, yo soy, yo soy, yo soy locutor. Exacto. Pero me, me formé. Y fui a mi, a mi examen y lo, y, lo, y lo pasé. Ok, bueno, pero tú tenías la ventaja, tú lo ibas a pasar como quieras, porque tú tienes pues, una experta de maestra allá sí, al lado. Pues ah, yo, ah, yo te voy a decir, decir algo, yo no soy por, nada de eso. La de conocimiento general sí, que es lo que claro. más indica para hacer eh, de locución. Así pero es. ese resabio, y tú bien lo has explicado, Amado, perfectamente para que se entienda, y quizá le baja un poquito la atención para el propio medio, para sí, que claro. la gente lo comprenda. Pero eso yo creo que ya en este en esta sociedad de la diversidad de comunicación ha sido un tanto superado. Lo que sí debemos es en algo que dijo ya, es de tener conciencia, respeto, que si usted tiene la oportunidad de comunicar, de informar, lo haga de forma veraz. Okay, no sí. juegue, claro, claro, que, que, que no, no es informe ni maluces la libertad de expresión y difusión y la que la Constitución te da para tú exponer o expresar tus pensamientos sin otra sujeción que no sea la que indica la propia ley. Así Miren, es. Finalmente, mm -hmm. déjeme darle un dato. En una ocasión, yo recuerdo que yo estaba haciendo un programa en la mañana que se llamaba Matutino del Cibao. Lo producía no Carlos Núñez, lo producía Carlos Núñez y era quien manejaba toda la parte de noticias era Eso. Eh, eh, este periodista eh, Dionisio. ¿Qué pasa? La gente del colegio de periodistas se inventó la idea de que para que cualquier programa de ese tipo saliera al aire tenía que tener un periodista. Yo recuerdo en ese tiempo por lo menos Dionisio, era periodista, Dionisio era periodista y yo también y quedamos cubiertos, pero comenzaron a abregar con eso, o sea, ese ha sido un enfrentamiento de toda la vida, que no van a poder vencer porque todo el mundo tiene derecho a expresar su pensamiento, lo que tú no puedes arrogarte la condición profesional de periodista sin ser Exacto. Pero, pero comunicador sí adelante. Así es. tenemos una llamada antes de continuar eh, buenos días sí buenos días adelante Buenos días. Y otra cosa importante aparte de lo que dijeron es que se equilibren los medios para que todo el mundo se sienta representado. ¿Cómo así? Explique eso. Oh, pero si te fijas, ahí, Francis es de un sector, ya sí. lo conocemos. Sí, sí. Pulvio, es de otro sector. Amado es de otro sector gobierno lo veo solo prácticamente no, tú estás viendo no, es así, ¿no? no tú estás viendo no, no. bueno, ahí está, él dice él dice no, no que el lo... gobierno ha tenido muy buenas defensas en este programa eh... si lo duda, busque los programas para atrás él dice que el gobierno hasta Por no, hasta mi no, mi no hemos peleado entre nosotros. De, es, es verdad, tú tienes razón. No, sí, sí. Bueno, no, no, ¿Es eh, no, es, eh, creo que el amigo no ha, no ha visto mucho el programa porque realmente tío, sí wey. hay sí hay no, sí hay no, equilibrio. Sí hay equilibrio aquí. Y a, eh, eh, la, lo digo, Amado, ¿verdad? a veces lo digo, mira, mira. me ha tocado a mí la peor parte queda hacer <risa> ese equilibrio de a veces sacar la parte positiva bueno, eh, de la hay equilibrio. que invitarlo a él hay, hay que invitarlo sí. a él ahora, a y me toca. Él, me gusta su posición y me gustaría que interactúe más con nosotros ahora sí, así que es. estamos de forma virtual mira y a propósito para quiero... concluir ajá, eh, para es concluir privado. con mi tema eh, quiero Fulvio eh, de manera especial invitarte, mira, quiero que colo coloquemos un video del padre Rogelio que él está recopilando también ayudas para la gente. Y él hace una inferencia muy importante. Atención, Joani, para que me regale dos minutos para colocar este video. Para explicar a la gente que está llevando ayuda la forma más adecuada de hacerla según lo que nosotros creemos y lo que es secundado por el propio Padre Rogelio. Vamos a escucharlo. Padre Cruz. Siempre trabajando por los más necesitados. Vamos a preparar dos kits con las ayudas que hemos recibido y que estamos recibiendo. 10 libras de arroz tiene el kit. Ven para que vean. Son los espaguetis jodidos. Estamos poniendo 3 libras, en este caso de fideos y de espaguetis. Además de eso, el kit de la Fundación Padre de tiene un cuarto de un galón de aceite de un cuarto. Además de eso... Seguimos trabajando. Tres libras de habichuela tiene el kit. Además de la habichuela, tiene cuatro, cuatro. Le estamos poniendo cuatro saldinas a ese kit. La saldina para que la gente la tenga. Además de eso, que es muy nutricional, la avena. Tres libras de avena, de forma tal que la gente pueda seguir. Y la cocoa, para que puedan también, se le está poniendo tres. ...sobre de cocoa para que la gente... ...el condimento... ...lleva su condimento también... ...aquí tiene un pote de condimento... ...para que la gente pueda... ...sazonar su comida... ...además de eso... ...tiene tres libras... ...de, de, de azúcar... ...que estamos empaquetando aquí... ...y además... ...la salsa... ...que no puede faltar... ...dos latas de salsa... ...latitas de salsa... ...para que la gente pueda... ...y además de eso... ...no se queda ahí... ...la leche... ...que es fundamental para los niños... ...un litro de leche para los niños y finalmente el salami que viene de camino de 3 libras. Ese es el kit de comida, pero además de ese kit de comida, estamos preparando también otro kit que llamamos el kit de limpieza. El kit de limpieza contiene 4 papel de baño para que la gente lo tenga durante este tiempo. Tiene además 3 libras, 3 libras de ace para que la gente tenga en ese caso preparado todo lo de la limpieza. Y además de eso, pensamos también En la necesidad de un jabón Cuatro pastas De jabón, de forma tal que la gente Lo tenga, y como Hay que lavar y cosas esas, el cloro Pusimos un pote de este cloro Para que la gente lo tenga, gracias De corazón a todos los que han apoyado Este kit nos sale en Mil, mírenlo para allá, Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos Apóyanos para poder seguir apoyando A los pobres, tenemos ya el listado de la gente, lo estamos buscando, los que no están en la tarjeta de solidaridad, los más pobres. Que Dios te bendiga y a seguir trabajando. No te olvides, quédate en casa, pero recuerda que además hay que comer. Miren, eh, a propósito, Fulvio, que está en, también en grupos de, de ayuda y a la gente de la Fuerza Viva de San Francisco, al Grupo eh, Unidos por San Francisco. Él dijo lo más importante al final. Estamos buscando a la gente que no está en el plan solidaridad. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no tiene nada y el que está en el plan solidaridad por lo menos tiene cinco mil pesos mensuales de lo cual puede hacer uso. Y si, y si lo hacen de manera adecuada con relación a la crisis, bien lo pueden aprovechar. Lo, eh, la, lo, es importante y por eso nosotros decíamos que cada líder eh, eh, comunitario debe identificar a la persona de su sector porque los conoce y sabe quién tiene y quién no tiene para que entonces las ayudas lleguen a los realmente más necesitados, porque hay gente que le está llegando la tarjeta de solidaridad y entonces además le llegan las ayudas y entonces hay gente se que duplica, no le llega a ajá, se, se duplica la ayuda y es importante. Y por último, por favor a un grupo de personas que están haciéndole fotos a, a esa gente y lo están subiendo a las redes yo no creo que sea necesario por favor no. tampoco juguemos tampoco con la desgracia de la gente, de usted agarrar tomarse una foto entregándole una funda a una, a una persona que lo que tiene es hambre en un momento determinado y usted hacer publicidad con eso no lo hagan por favor porque entonces se están haciendo desde mi punto de vista yo lo respeto y lo apoyo pero yo no estoy de acuerdo con que se le tome foto a la gente y que entonces hagamos publicidad con la miseria y con la desgracia de nuestros ciudadanos, porque entonces, desde mi punto de vista, estamos haciendo más mal que bien. Y con eso lo, que tu, lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Este es, es, forma, eso, es, forma, eso dice es el refrán. De, de eh, fíjate no. Algo, Siyan, antes que pero no, Carolina, termine. es una forma de motivar, pero óyeme, es una forma de motivar, pero tú no tienes que tomar una foto de un ciudadano de una señora envejeciente entregándole un huacal de huevo o una funda para entonces tú hacer publicidad con eso, tú el, puedes el, hacer eso, de, eso mira, se lo criticamos este al gobierno pobre, eso se dando. lo criticamos al gobierno claro, si se, exactamente, no, no, si se lo criticamos pero, al gobierno no, porque es la parte que ya, ya dice de que se ponen, hacen un selfie los que están dando claro, del gobierno selfie. entonces es lo mismo que el gobierno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 que de, de darle una, una ayudita a una gente y entonces publicarlo coño no lo haga pero no lo haga los textos los no va se te soltó sí, uno sí y muchísima gente muchísima se gente se lo está haciendo se soltó un coño yo te puedo enseñar por lo menos 20 eh, o 50 por la Real Academia de la Lengua bueno es bueno, una expresión señores, en, en, de espontánea exacto es espontánea no, en no, no no no bueno, entonces,